Eh, miren, están con nosotros los dirigentes y al mismo tiempo voceros del colectivo de organizaciones eh, populares Felipe Mena y José Mercado. Con ellos vamos a hablar acerca de la asamblea que convocan el movimiento huelgario eh, en San Francisco de Macorís. O sea, tras esa asamblea, vamos a ver qué se decidió. En, esa, en dicha asamblea y conversaremos con ellos acerca de eso. Se ha hablado de una huelga y aquí lo vamos a aclarar en el día de hoy. Muy bien, buenos días, Felipe. Buenos días, José Mercado. Buenos días a ustedes. Sí, buen día. Cualquiera buenos de los Buenos días, bienvenidos. Bien sí, está abierto, no, no, Felipe. Habla tú no a oír el retorno, buenos días a todos los miembros conductores de este importante espacio y al pueblo franco macorizano en sentido general. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís en el día de ayer realizó una importantísima asamblea donde definió la realización de un paro de actividades para el día 15 de este mes de noviembre y al mismo tiempo aprobó la realización de una importante marcha motorizada con el objetivo de frenar la actitud de golpeo sistemático de las autoridades en contra de los motoristas, que aún teniendo sus papeles en muchas ocasiones se lo llevan, le quitan el motor y nosotros decimos que esta es una forma de la que ha venido implementando el gobierno del PRM con Luis Abinader a la cabeza para tratar de buscar los impuestos para supuestamente solucionar partes importantes de los problemas de la sociedad dominicana. En ese sentido, ante la actitud indolente de las autoridades de no cumplir con los acuerdos a que se arribó el 14 de junio en el paro municipal que nosotros realizamos, nosotros nos vimos precisados a tener que llamar nuevamente a una asamblea para definir un plan de acción y entre ellos un paro de carácter municipal porque entendemos que la única eh, forma, que las autoridades eh, entienden es el camino de la lucha el camino de la protesta y si es eh, la forma como ellos entienden nosotros estamos en la disposición y en la condición de responder de manera militante para que se resuelvan los problemas de este pueblo bien, gracias eh, Felipe, eh, eh... José, vamos al tema de las reivindicaciones que ustedes exigen con el anuncio de este paro el día 15, en un solo día, sí. solo el 15. ¿Cuáles son, eh, digamos de manera puntual, porque ya Felipe la, la aireó, ¿verdad? pero puntualmente, ¿cuáles son las reivindicaciones que ustedes están exigiendo eh, de las autoridades? Porque habla, Felipe habla de la indolencia, pero ¿en qué consiste esto? O sea, vamos a ver si aclaramos esa parte. Si todos conocemos que la pasada huelga del día 14 de junio uh -huh. tuvo como justificación un conjunto de demandas de obra específica entre las cuales están la construcción de acera, contiene eh, instalación de tubería de agua y electrificación en sectores como Vista Nueva, Nuevo Amanecer, Mamá Tingó, Profesor Juan Bos, está Villarreal, Las Colinas, Villotencia, Los Jardines, Guzmancito, Figueroa, está también los sectores de los espinos, las zonas aledañas, y entonces tenemos a Mamá Tingó, que fue de los siete frentes con que se comprometió el gobierno. Únicamente iniciaron en Mamá Tingó. Y si las calles tenían algún tipo de material que impedía que en algunas calles hiciera lodo, que había sido, este, sí. or, bueno, la Junta de Vecinos se había encargado de eso, lo que hicieron las autoridades fue llevarse ese material y ahora es que se hace lodo. Pero tenemos unos agravantes. Además de la construcción de puentes que venimos demandando, como el que comunique a Vistevalle con Barrio Lindo de Atillo, el puente de Ugamba, uno que comunica a los jardines con los Espínola y al 24 Chiquitos con Villarreal, Luis Abinader, cada vez que viene a San Francisco ofrece 10 mil millones en obra. Ahora, díganme cuál están haciendo. No están haciendo nada y únicamente se han vuelto Picasso. Picasso sin realizaciones pero todo esto tiene un agravante ¿cuál es el agravante que tiene? que aumentan el precio de los combustibles que demontan el bonoluz que aumenta la electricidad y tienen pretensiones a la vez de privatizar el agua y vender la fuente de agua además de despredar el río Osama y el río Isabela con la explotación minera, a la vez que la redada contra los motoristas, que es ilegal que a un motorista le quiten el motor a un porte su documento en orden, nosotros rechazamos eso y llamamos al pueblo a rechazarlo. Igualmente rechazamos, y no es una campaña antivacuna, porque estamos de acuerdo con la vacunación, pero rechazamos que se les restrinja el tránsito, a la población por no portar una tarjeta de vacuna porque eso contradice los derechos constitucionales de la libertad de tránsito, aquí no hay un estado de excepción, eso le fue rechazado por el Congreso al gobierno y ellos no tienen facultad para implementar eso entonces en ese sentido nosotros vemos que la situación se ha agravado y que el gobierno no responde con nada la gobernadora, usted lo llama y lo que anda huyendo la ciudad sí. está repleta de basura y el alcalde ese mismo argumento que plantea de los caminos fue el mismo que planteó en la huelga de, de día 14 de junio. Mercado. Sí. Hoy estamos a 8. Estaríamos hablando de que el jueves de la semana que viene es que sería el, la huelga a nivel. El lunes. El, el jueves tenemos la caravana motorizada que sale de la avenida Duarte con libertad a las 5 de la tarde. El lunes 15, sí, este lunes. Sería la. El próximo lunes, hoy en ocho días. Sería el, el, la huelga, el sí. llamado huelga. <coughs> Así es. Eh, Usted ha hablado de esas reivindicaciones que no han sido cumplidas desde aquella fecha. Debemos de recordar las situaciones de que eh, otros grupos también en ese mismo momento empezaron también a llamar a un proceso huelgario. Se dieron algunas situaciones en torno a, lo, a las organizaciones populares en San Francisco de Macorís. Ahora sí lo tenemos solamente a ustedes hasta el momento, llamando a huelga para el lunes, que viene en una semana. Eh, entendemos perfectamente ese incumplimiento de los sectores, de la comunidad. Trajeron los equipos, pasaron a algún lado, se fueron. Eh, la parte que me llama la atención es lo, la de los motoristas. Hemos visto manifestaciones y me gustaría que ustedes me confirmen si hay algunos ciudadanos que, o, que estén portando toda su documentación, tengan el casco protector y que la DGC se lo haya llevado, porque me parecería algo muy grave que se lleven o que le pongan multas si una persona tiene su seguro al día, tiene su licencia, tiene su casco protector... Y en el caso también de, de los vehículos de cuatro ruedas, eso por un lado, me gustaría que me confirmen eso, si ustedes tienen pruebas de que la DGC está eh, ultrajando a los motoristas, porque si están ilegal, tienen que pagar su multa. Eso ahí no podemos nosotros, eso no podemos rebatirlo. Entonces, por otro lado, el tema de la vacunación, eh, entiendo que no es restricción, porque si tú no quieres vacunarte, puedes andar con la prueba negativa de COVID y, no, y puedes andar libremente. No te vacunas, pero tienes una prueba de que, no estás contagiado y puedes andar en la calle. En esos dos sentidos, lo de la prueba, lo de los motoristas. Bueno, con respecto a los motoristas, eso es a diario que se lo llevan. Usted puede andar con una infracción y lo que tienen que ponerles es una multa, pero no pueden incautar el motor, eso es ilegal. Y muchas veces son motores que incautan regresan mm. sin batería y sin algunas piezas incluso. Pero lo que tienen también es un macuteo a la vez. Entonces, a diario se llevan cientos de motoristas. Se los llevan a un puerto en sus documentos legales. Si ¿Cuánto, los... ¿Tú sabes cuántos motoristas tienen licencia para conducir una motocicleta? No, no no sé cuántos tienen licencia. Casi, casi un 2 o 3% de la población motorizada. O sea, es decir, la mayoría de los motoristas andan sin licencia. Y cuando tú... ...como autoridad detiene a una persona que no tiene licencia para conducir un vehículo de motor... ...tú no puedes dejar que él se vaya con, porque entonces seguiría violando la ley. La, el, el no porte de una licencia, el no tener una licencia es un delito de ejecución continua. Es como el robo de agua, el robo de electricidad, que son delitos de ejecución continua, ...que hay que pararlo porque si no el delito se sigue cometiendo. El porte ilegal de armas, o sea, tú, tú vas a estar violando la ley de armas... Todo el tiempo que permanezca portando el arma ilegal. Lo se mismo llama, que el motor. En derecho penal se llaman delitos de ejecución continua. Entonces, de alguna manera hay que parar el delito. O sea, yo pienso que ustedes tienen que verificar, porque el tema de los motoristas, los motoristas sí. son indefendibles. Indefendibles por el asunto de, de, de la forma como se manejan en la calle. Tú andas en la calle y sabes cómo es, que a veces... Todo el 70% de los accidentes, un gran porcentaje de muerte está ligada a los motoristas por la imprudencia en la gran mayoría de Pero yo respeto ¿verdad? que ustedes lo defienden. El asunto de la incautación, que es una decisión de un, del Tribunal Constitucional, eso, es, eso debe trabajarse en los tribunales. La cuestión de es que se le imponga la DGC, que no se puede, que no puede llevarse un motor. Ahora, lo que tiene que hacer es mantenerlo a resguardo hasta que puedan disponer de él, el, el, una persona del propietario o, o el propietario. Pero bueno, eso es... Eh, yo lo que pregunto, eh, básicamente, lo que pregunto, básicamente, ¿qué esperan ustedes que ocurra el 16 de noviembre? O sea, el martes, después que la huelga, después que el paro termine. ¿Ustedes creen que las autoridades responderán? Bueno. Es una bueno, vamos bueno. a ver qué, qué, qué opina. Bueno, Cualquiera de los dos, no hay problema. Eh, primeramente, con relación al problema de los motoristas. Es cierto de que muchas veces, y en gran medida, la mayor parte de los accidentes son producidos por, o sea, de tránsito, son producidos por los motoristas porque para mí son la gente más desesperada cuando andan en las calle ahora como que se mete una vaina cuando se monta en lo que no debe ser permisible mi querido profesor es que este gobierno con el objetivo de buscar recursos como yo decía cuando hablé ahorita a una persona que tenga dos o tres motores tengan que sacar para cada motor una licencia. Un chofer con una licencia categoría 2 puede manejar cualquier tipo de vehículo de cuatro gomas. Y un chofer de categoría 3 puede manejar desde patana, trail, todos los tipos de vehículos pesados. Porque no son la licencia la que conducen. Los que conducen son quienes andan montados en el vehículo. Y si usted tiene una licencia y el motor es rojo y usted anda en un azul, usted es el que anda manejando y carga la licencia. Entonces es improcedente, es ilegal de que se le quite el motor y que cuando lo lleven, usted tenga que darle 1.500 y mil pesos para que le devuelvan el motor. Nosotros, en el otro sentido, sobre el problema qué hacer el 16, nosotros estamos bastante claros de que nosotros podemos realizar un movimiento y el gobierno se ve abocado a resolver parte de los problemas o algunos problemas de lo que uno plantea. Y para poder realizar los otros, tendríamos nuevamente que realizar otro tipo de actividad de esa naturaleza, otro paro, y para cumplir con toda la demanda, que no son tantas que nosotros hemos levantado, porque lo que fueron las demandas gruesas, nosotros no las incluimos, en este plan de acción, en esos acuerdos, tendríamos que hacer 10 o 15 paros de la misma naturaleza para poder presionar a las autoridades para que puedan ir cumpliendo mínimamente. Nosotros estamos totalmente claros en eso y que va a ser en esa temática que nosotros vamos a tener que estar persistiendo para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos que ellos se comprometieron en el 14. Las reivindicaciones del, del anterior movimiento, ¿ustedes han comprobado si, si se han planteado en el presupuesto? Porque eh, hay que entender algo, el gobierno, los gobiernos, todos los gobiernos, no pueden eh, invertir dinero en una solución, a menos que sea una solución, Dentro de un renglón de su presupuesto que le permita utilizar el dinero Pero no pueden eh, eh, sin a tener una planificación sin estar en el presupuesto ¿Ustedes tienen conocimiento de si esas reivindicaciones o parte de ellas Están en el presupuesto y, y que implicaría que el gobierno a partir del, del año próximo Comenzaría a realizar esas obras? Eh, con respecto a eso, estas demandas no son nuevas no, no, claro, por eso la Hicimos que lo al principio. Sí. Desde bueno, al, al gobierno de PLD le hicimos dos huelgas regionales. Ok. Y recuerden que el día 28 de abril fue la primera convocatoria a huelga. Y ahí fue que llegamos a los primeros acuerdos firmados. Luego viene la del 14 de junio. Y no sabemos si lo han incluido en el presupuesto, pero tenían fecha de ejecución esa obra en los acuerdos firmados. Y posteriormente la gobernadora, bueno, va a Vistevalle, nos busca y nos dice que vayamos a anunciar que ya sí ellos van a cumplir porque ya tenían el dinero. Y le decíamos que no vamos a anunciar con ella lo que tantas veces se ha anunciado y tantas veces se ha incumplido. Entonces, eh, si ellos lo plantean así o le hablaron mentira al pueblo, que es lo que constantemente ellos hacen, o realmente tenía dinero, pero ellos son quienes tienen que decidir. En ese sentido, ellos firmaron acuerdos y nosotros lo que estamos demandando es que ellos cumplan con esos acuerdos que han sido firmados en dos ocasiones y que en las dos ocasiones se han violado y no se ha cumplido ni con uno de los puntos acordados. El acuerdos. punto es eh, Mercado. A ver si reformulo un poquito más clara la, la pregunta, Amado. ¿Ustedes no tienen la información de si está en el presupuesto para empezar en una fecha? ¿No, no manejan datos? ¿No le han dicho nada de en qué están esos acuerdos? ¿O simplemente ustedes ven que no han empezado? No, mira, lo primero es, cuando nosotros hicimos el movimiento, dijimos que no nos reuníamos con las autoridades de San Francisco de Macorís porque no habían engañado, no habían traicionado muchas veces, y entre ellos traicionaron a los comerciantes que fueron el enlace y los garantes para que se produjera el acuerdo. Sin embargo, quien vino a negociar con el movimiento social y popular, de San Francisco de Macorís no fueron pura y simplemente las autoridades municipales y gubernamentales de aquí, sino que vino el jefe de obra el ministro del de obra. Palacio Nacional, enviado aquí a negociar con nosotros para materializar esos acuerdos. Se sobreentiende que si el Estado Dominicano, si el gobierno dominicano ...llega y manda a un funcionario de esa categoría, es porque tiene que tener los recursos para la implementación de esas obras. Que no son unas obras de carácter tan cuantiosa, porque nosotros ahí no metimos el encache de la callada grande... ...que se tiene que llevar más de 1.500 millones de pesos, ahí nosotros no metimos el mercado no metimos el, la Casa de la Cultura, no metimos eh, el local de los bomberos, porque supuestamente esas son obras que la tenían en carpeta las autoridades franco-macorizanas y a nivel nacional. Es decir, nosotros cogimos las obras que eran prioritarias de los barrios y en consecuencia mandan autoridades competentes a discutir con nosotros. Se sobreentiende que ellos tienen que tener Bien, los recursos para eh, todos los Para confirmar, ustedes han dicho acá en este espacio que no habrá conversación con las autoridades. Eso fue lo que pude eh, no, decir. Porque yo ya dije, le, yo ya dije ya. establecí que en ese momento que nosotros realizamos okay. el paro establecimos que no íbamos a reunirnos con las autoridades locales, porque nos habían traicionado en diferentes ocasiones. Y por tanto, si no venían autoridades con capacidad, con categoría para negociar, no lo haríamos. Y enviaron entonces del Palacio Nacional al ministro. jefe de obra del Estado eh, okay. Dominicano ok, entonces la pregunta sería ¿ustedes están dispuestos a hablar con las autoridades ya sea locales o que envíen al ministro nuevamente de obras públicas ¿en qué sentido están ustedes de negociación para ver si en este momento pues puedan cumplir estas demandas? nosotros nunca nos hemos cerrado el diálogo okay. eso es imposible okay. sería irracional lo que sí, tiene que ser sobre base de cuestiones tangibles no de promesa huera como la que han hecho hasta ahora ni de primero este, Picasso demagógico en ese sentido estamos abiertos al diálogo pero tienen que venir este, con propuestas que sean sinceras y que eh, estén dispuestos a ejecutar y a cumplir con las que yo habíamos pactado ¿Cuánto Picasso se ha dado para el puente de Ugamba? <risa> Bueno, yo sé que bueno, incluso sí, para... Es una curiosidad, ¿verdad? No sé cuánto, pero también se ha dado Picasso ¿Tú aquí. no lo has contado? No más que ver, vino Gonzalo, vino Danilo, ahora fue Binadera, ahí van tres. No, pero se dio no. Picasso en, también en el que debe comunicar a Rolindo de Atillo con Vistevalle, tampoco se ha hecho nada. Buena pregunta. el que viniera <risa> Gonzalo, Gonzalo no era presidente. Ahora... No, era ministro de pero era candidato. Pero Luis Abinader, y sí es convocada. presidente, sí, y hasta ahora, para que veamos el aspecto demagógico, para construir el puente de Ugamba, todavía no se ha hecho una evaluación, y dieron el primer Picasso, no se ha hecho una evaluación de las casas que tienen que tumbar para poder hacer el puente. Y los recursos que tienen que destinar para tal fin y ya el presidente vino y dio el primer picazo. Eso significa que en la práctica ese puente ha sido aprobado. Pero parece ser en la mente del presidente, pero no en la práctica. De los presidentes y de los Mira. De, de, si No, de porque de el que vino y Picasso fue él. Había un. Pero se, había, se ha prometido en otras ma, había un, Había vez. Un, un guerrillero venezolano llamado Manuel Marulanda sí, Vélez. Colombiano colombiano, colombiano, colombiano. Colombiano, sí. Colombiano. Mejor conocido como, como Tirofijo Tirofijo Fijo decía que en una guerra, cuando se hace el primer disparo. Ya no se sabe cuándo se hará el último Parece ser que aquí es lo mismo Pero con los Picasso Cuando se hace el primer Picasso Ya no se sabe Mercado. cuándo se hará el último eh, Este Ay, lunes carajo. Lunes 15 de noviembre Un llamado a huelga paro En San Francisco de Macorís ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía Y a las autoridades locales A nuestros representantes? A la, a la ciudadanía Que El único lenguaje que estas autoridades escuchan es el pueblo movilizado que tenemos el derecho de reclamar y que todo el pueblo no solamente participe en el paro sino que se integren a la caravana motorizada de este jueves Ay, saliendo de la Duarte con libertad no anunciar la ruta a, la vi, cinco, tampoco, a <risa> las 5 a las 5 de la tarde a la y que eh, a las autoridades nosotros sí, le decimos que de no el jueves cumplir. perdón mercado. sí el, jueves, el jueves. La caravana. que de no cumplir mm -hmm. con estos acuerdos entonces van a tener que enfrentar huelga sucesiva porque este paro no se levantará sin que se haya fijado la fecha de próximo eh, porque no vamos esta vez o ellos concertan y cumplen o de ahí saldremos con una huelga que tendrá más alcance tanto en tiempo como en espacio. Bien, bueno. muchas gracias a Felipe Mena y José Mercado, dirigentes y voceros al mismo tiempo del colectivo de organizaciones sociales y populares. Con ellos hemos conversado acerca de una convocatoria a paro el día 15 de noviembre, producto de la asamblea que se celebró ayer domingo, esa entidad, esa organización. Así que gracias a ustedes por la información.